Amen. Yeah. Yeah. confianza para subirte al montículo otra vez. Bueno, yo, yo siempre soy así, así van a ver la Juniors Quimaya y si ahora en, en la final me tienen que usar de relevo, voy a, voy a dar lo mejor de mí. Salí en ese inning que era lo más importante para la, para la ofensiva, en el otro inning no me sentí, me sentí un poco, un poco, un poco como raro en, en mi picheo, pero nada, salí a darlo todo, yo sabía que el equipo lo necesitaba y salí a darlo todo y le doy gracias a Dios por, por este triunfo y es verdad que me siento súper pero estar en la final con este equipo tan grande de los Tigres, Licey. Muchos momentos difíciles en el juego, se iban delante, empataban y demás. ¿Qué les hizo mantener la cordura y saber que todavía había mucha oportunidad de poder irse delante y ganar como lo hicieron? ¿Qué pasa? Que la calidad de los jugadores de aquí es increíble, ¿no? Ya que todos somos jugadores de experiencia y... De un momento a otro nosotros sabíamos ¿no? que Juan Francisco tenía que decidir el partido porque es el, la ola mayor de, de este tsunami como le puse yo a partir de, de este momento y, y nada, me siento súper contento y vamos a estar en la final y vamos a ser campeones.